el interés que se nota a ratos, no sirve. No es falta de tiempo, es falta de interés, porque cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. Y sí, yo lo sé, sé que te ha pasado, de que se empiezan a enamorar de ti, cuando te estás olvidando de él. Porque sé que ya estás cansada de ser tú la única que muestra interés. Porque el interés que solo se nota de a ratos no sirve, no es útil, está de más. Y sé que ya estás cansada de eso, sé que ya no estás interesada en cosas a medias, ni de las personas que te quieren de vez en cuando. Y tienes razón, nadie descuida lo que le importa. Yo sé que ya estás harta de estas mismas excusas sin respuesta, de esas promesas vagas que nunca se cumplen, de ciclos interminables de nunca acabar, que estás frustrada ya de un amor que no sabe irse, pero tampoco sabe quedarse, que no sabe conservarte, pero tampoco sabe dejarte ir. Sé que tu alma se agotó por las constantes lecciones duras que los amores tóxicos te dieron, y que ya frustrada estás, que cerraste tu corazón, ya no ves entrada para nadie, y ahora, te necesitas más a ti misma, más que a nadie. Sé que has llorado por días, esperando a esa persona que cambie por completo tu visión, que te pruebe que el amor existe, y que no es una mera fantasía para entretener al corazón, porque a decir verdad, tal vez no se nota, pero te estás esforzando mucho, para no rendirte, para persistir para continuar, y creer que todavía puede haber amor, sé que todavía te sostienes de ti misma, para no perderte en la trágica apatía del desamor. Y sé que estás cansada de amar mucho, y ser correspondida poco, y es que a veces somos buenas personas con la gente equivocada, y damos nuestro amor a quienes de caricias desconocen, y cuando tienen al amor enfrente lo derrochan sin medida, sin responsabilidad ni atención. Pero te digo algo. Eres demasiado arte para alguien que carece de sensibilidad, y bajo ninguna circunstancia tú deberías estar peleando por un lugar en la vida de alguien. Porque si alguien te quiere en su vida, esa misma persona te pondrá en ella, sacará tiempo de donde no lo hay, para estar contigo, para compartir contigo, para edificar contigo una hermosa relación, que durará por mucho tiempo, y no llenará de ilusiones vagas tu alma y no pintará castillos que no puede terminar, ni obrará para que te enamores. Porque sé que el peor error de un hombre, es despertar el amor en una mujer, a la cual no espera ni pretende a amar, y que eso, eso destroza el corazón. Quédate con alguien que siempre quiera saber cómo estuvo tu día, que quiera saber escuchar tus historias, y que se siente a contemplarte sin pedirte nada a cambio y que se siente conmovida con tus retos, y te admire siendo tan fuerte, tan tú. Quédate con ese que te entrega su amor sin racionar, que te dé certeza de que esto jamás se va a terminar. Olvídate de amores efímeros, pues en esta vida hay amores destinados a no estar juntos, pero sí para verse de vez en cuando. Estos últimos son los que suelen ilusionar, pero no quedarse. Son estos los que suelen despertar pasión, pero no buscan consumarla. Son de esas personas que si bien es cierto no te hacen aborrecer tu pasado, sí te hacen arrepentirte del tiempo perdido por ser ellos mismos gente equivocada. Amor de a ratos como esos no sirven, de interés de un día sí y un día no, ya no es más que mera pantomima, mero teatro. Sin embargo hay otras personas que sin buscarlas, te darás cuenta que esas personas también están cansados de los juegos, y que su lealtad estará a la altura de la tuya, y te amarán con la misma fidelidad que tú amas. Porque te digo algo más, valorarse es entender que si te van a querer de a ratos, es mejor que no te quieran. Entiende que el que te va a dejar invisto, te va a hacer conversación cuando él quiere, porque él sabe muy bien que siempre estarás para él. Deberías empezar a darte tu lugar, a decir verdad, no se trata de no estar nunca disponible, o pretender que no tienes tiempo, se trata de dar el mismo trato que recibes, y tratar con la misma forma en cómo te dan. Eres una mujer tan completa, que no mereces que ningún hombre te quiera a medias. Si él no supo valorarte entonces, que ahora aprenda a extrañarte, que tú, no eres persona para amores de medias lunas, de medias citas, de medios besos, o medias caricias. Eres una mujer completa. Eres única, y ese es tu poder. Recuerda que no vale la pena luchar por alguien, si esta persona no valora tu sacrificio. Valórate mejor, y espera a la persona correcta. Valórate lo suficiente como para alejarte de la gente que te hunde. Porque te digo la verdad, la verdad es que cuando te tienen, no eres nada, pero apenas te pierden, ya te extrañan, te aman, no pueden vivir sin ti, y para el colmo, fuiste lo mejor de su vida. Si no sabes cómo valorarte, entonces cualquiera sabrá utilizar. La razón por la cual existe el amor de a ratos, es por nuestra pobre estima, por el pobre respeto que nos tenemos, por echarnos de menos, en vez de echarnos de más, por aceptar cualquier cosa por amor, por aceptar cualquier nimiedad, a fin de evadir la soledad. Sin saber a dónde correr, aún sabiendo que de tanto correr, nada va a cambiar. Valórate, porque si no te presumen, ¿por qué tú sí? Deja de esperar el día en que éste compense todo el mal. Si alguien te está tratando así, es mejor que tú le dediques tú a Dios. Y sé que no hay peor despedida que la que no planeamos, pero sinceramente, si ya estás fatigada de tanto desamor, de tanta intermitencia, es justo para ti dejar de recibir ese amor de raciones, ese amor de ratitos, de poquito que en vez de facilitarte el camino, te lo entorpece con su ausencia, con su falta de compromiso y pasión. Y al final te juro, que te das cuenta que retirarte no es perder, es quererte. Porque no es un me voy, es un me amo, me quiero, me respeto. Y qué pena, que cuando decidas marcharte, la otra persona decida quererte. Pero lo más triste es que te amen cuando no estás, cuando tu puerta se cierra. Y aún es más triste cuando te das cuenta que no eras tan importante para alguien como tú pensabas. Un día te aman, al otro te olvidan, un día te buscan y después te ignoran. Y así siempre ha de ser, porque quien no sabe lo que quiere, no quiere lo que tiene. Jamás, ni mucho menos comprende el valor de lo que tiene entre manos. Mi consejo, olvídate de aquellos que se olvidaron de ti. El amor que se nota de a ratos no sirve, el amor que se da en porciones pequeñas y racionadas no es útil, amor a medias no es amor. Recuerda siempre eso. Recuerda no llorar por quien te obliga a suplicar, quien te obliga a mendigar, que te enseña a esperar paciente tu turno. Para de culparte, deja de dedicar tiempo en aquel que ya no se acuerda de ti. Deja de mudarte a problemas intentando ser feliz ahí. Tú mereces bien, ninguna persona debe detener tus ganas de vivir. Si una persona te arrebata tus ganas de ser, vivir, entonces de esa te debes apartar de esa que siempre te dicen que nunca se irán, pero jamás están, aléjate de los que te dicen que les sobra el amor, pero les falta las ganas. Aléjate de aquellos que te hacen perder el tiempo, que te obligan a luchar por al menos tratar de ser feliz. Aléjate de aquellos que no se entienden ni a ellos, mucho menos te van a comprender a ti. Déjalo ir, deja ir a ese que te ama de a ratos. Lo que está destinado para ti, tarde o temprano llega a tu vida. Así que aléjate, tú no pierdes, Aprendes, aprendes a valorarte, aprendes a quererte. ¿De qué vale la cantidad de promesas, si solo el actuar te hará feliz? Comprende que nadie puede darte aquello que no posee, ni tiene dentro de sí. Ya no hagas más intentos, ya no revientes, ni él se entiende, ¿cómo pretendes que te comprenda a ti? El amor de a ratos no es amor, solo hace daño. Cuando duela, simplemente observa, la vida trata de enseñarte algo trata de enseñarte cómo debes quererte, cómo debes valorar tu tiempo, tus sentimientos y tus caricias. Así que rechaza todo aquel amor que te dan de a ratos, tú no lo mereces, recuerda, quizás alejarte de ciertas personas duela, pero al final, te sentirás mejor sin ellos. Porque te digo, el problema es que estás enamorada, enamorado de alguien que solo te necesita para matar sus ratos de letargo y soledad, y sé que es triste tener que entenderlo y asimilarlo. Sé que es triste, triste ver, cómo esa persona que creías que te quería, te deja ir como si nada. Pero si no le cuesta soltarte, es porque nunca le interesó conservarte. Por dura que sea la realidad, debemos entender y comprender entonces, que el amor que se da de a raciones, simplemente no sirve. Por favor compréndelo, quita esas ganas que tienes de cerrar los ojos, y esperar a que todo sea como antes. Y a este lugar, no es para ti.